Hola es amigos gamers, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a hablar de las campanas. Eh, si es que tres, dos, uno... Las campanas es uno de los instrumentos musicales más antiguos de toda la historia, en serio. Y hay varios tipos de campanas. Están las esquilas, no, esas no. Esa... Perdón, se confundió el productor de imagen. X, eso no, eso no importa. Y las esquilas son campanas, básicamente son campanas con un yugo o contrapeso. Ya sea del tamaño de la campana o más grande. Generalmente eso del tamaño de la campana más grande aplica en los contrapesos de madera. Y luego están los contrapesos metálicos. O los yugos, pues. Y estos dos básicamente sirven para que la campana pueda... Y para eso, para, para girarla 360 grados, para que pueda... La vuelta completa 360 grados. ¿Para qué girar una campana? Muy fácil, por diversión. se sí, creen No, la verdad no sé por qué, para qué girar una campana, pero bueno. Y, por cierto, pueden ser, pueden ser giradas empujando, empujándolas, o sea, manualmente. O con un motor eléctrico... Y una cadena, una cadena y algo que se llama estrellas, que son como una especie de engranajes planos, algo así. Bueno, con estrellas, eh, como las de las bicicletas. Y generalmente en las esquilas manuales tienen El contrapeso de madera, son grandes, y eh, otra cosa es que pudiera, que incluso otra campana podría ser de yugo. Obviamente las dos sonarían, cuando se girara, pudiera que incluso un carrusel de campanas, que sería cuatro campanas o más en una sola esquila. El bajo de las esquilas es rígido como una piedra para que cuando esté girando el bajo no se meta y la haga, haga sonar más feo que la voz de tu ex. Básicamente... Y que si sí golpea el bajo donde debe golpear, o sea, en el, ar, en el arco de sonido. Y las esquilas se usan principalmente en catedrales, basílicas, santuarios. Este tipo de campanas hacen un sonido muy específico de, de ese tipo de campana. O sea, que no, se, que no se nota en cualquier otro tipo de campana. ¿Por qué? Porque las ondas del sonido, de sonido, al estar girando la campana, se distorsionan y producen este sonido. Ahí va. Sí, ese es el sonido que producen las esquilas al estar girando. Eh, y luego y luego otra cosa y luego otra cosa y cuando te a ahora voy a hablar de la... después otro tipo de campanas son las campanas fijas como... déjenme la agarro esta, esto sería una campana fija y una cosa bueno, las campanas fijas son por ejemplo en vez de que se mueva se mueva con tú la mueves con una cuerda así au la mueves con una mueves con una cuerda esa bolita y pues ya ya pegas con la campana y aran, suena listo y esas están colgadas Y luego, hay una subvariante de las campanas fijas, que serían las campanas... O sea, que no tienen badajo por adentro. O sea, no tienen nada por adentro. O sea, y se preguntarán, ¿cómo rayos hacen sonar esas cosas si no tienen badajo? Muy inteligentemente, con unos martillos que están en la parte afuera de la campana. Con eso las hacen sonar. Aquí les dejo, por, aquí les dejo un ejemplo de una campana de reloj fija. Disculpenme por destruir sus oídos, sus oídos con uno de mis videos, sí. ¿eh? Bueno, x. Eso sería un ejemplo de campanas fijas, sin sí, huecas, que se, us, que se usan principalmente en relojes como el Big Ben. Oh. FIGHT! Por el video de hoy, si les gustó denle like, suscríbanse Bueno mi gamers eso fue todo el pedo, todo por el video de hoy, denle like, suscríbanse O les jalo los patos en la noche, ah, no se sé, crean ni se ni sé dónde bien pero bueno <risa> Suscríbanse, eh, activen la, activen la, campan la campanita para que no se pierdan ningún ni, ni, video ni, ni, ni, ni, ni, ni, ¿no, nuevo mío eh, sí, activen la campanita para que no se pierdan Ninguna de mis videos ¿Qué más? Ah, comenten, compártanlo con sus amigos O con quien sea, básicamente compártelo Y recuerden que yo soy Emilio Y nos vemos en la próxima, bye